La día que tú partiste, no puedo olvidarte. Estás solo logro recordarte. Si de tú lo decir? ves es ahí, cuando comete me está pensando en mí. Sergio, y la comida nueva. Si de tú lo es ahí, cuando comete me está pensando en mí. Dije que te olvidé, pero no es así. Ya me enteré que pregunté. Vos solo quiere mi amor Sabes una cosa nena Nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no quieres sabes ¿Qué sabes que sería si estarías conmigo Dime ¿Qué que se siente tener Un amor que no es correspondido te amo pero no es suficiente Él te escucha pero no comprende Según te ama pero no lo siente Y conmigo era bien diferente Está fría en la cama no es lo mismo hacer el amor Con quien se ama Y mis labios te extrañan mira que como yo y tu cuerpo te reclama Y mis manos te aclaman Y se mueren por volver a tocar tu espalda Tú Me digas que no Cuando que tu corazón de Records, un estudio con talento